Hola, hola, hola, hola queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de que estés escuchando este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, yo soy Marcelo Cheiro Díaz, astrólogo, eh, desde hace muchísimos años. Y hoy te traigo la clase sobre nodos lunares. Empezamos con los nodos lunares. Ayer terminamos con Quirón. Nosotros vimos 10 planetas que en astrología se consideran planetas, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, eh, Marte, Júpiter, eh, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Un planetoide, eh, Quirón, lo vimos todos esos planetas en los 12 signos y su significado tres palabras claves positivas tres palabras claves negativas los nodos son como podés ver en la imagen que está no, ahí arriba <ríe> arriba de todo eh, los nodos son dos puntos en el espacio, no son un planeta no son un planetoide son dos puntos en el espacio es donde la elíptica de la Tierra girando alrededor del Sol se cruza con la elíptica de la Luna eh, girando alrededor de la Tierra. Eh, esos dos nodos lunares, eh, nodo norte y nodo sur, nosotros decimos que son las puertas del karma. La puerta del karma, el nodo norte, la puerta del dharma, el nodo sur. Eh, entonces, acá no vamos a ver tres palabras claves positivas y tres palabras claves negativas, sino que lo vamos a ver de otra manera. ¿Sí? Vos ahí tenés, según la astrología, la astrología es topocéntrica, o sea, tomando la Tierra como centro. Eh, entonces, vas a ver como si el Sol girara alrededor de la Tierra... O sea, la elíptica del Sol cruzándose con la elíptica de la Luna. Pero es exactamente lo mismo, son ambos los dos puntos. El que está arriba, eh, que es como un omega al revés, eh, es el nodo sur. Y el que está abajo, eh, que es como un omega, eh, es el nodo norte. Entonces, el nodo norte indica el karma, o sea, lo que venís a trabajar. Y si tenés nodo norte en Aries, venís a trabajar tu determinación, tu valentía y tu independencia. Mientras que el nodo sur es el dharma, es las herramientas que, que traes eh, para poder trabajar eso, que traes como karma, ¿sí? Bien, el nodo sur en Libra te está hablando de falsedad, de manipulación y de avaricia, ¿sí? Entonces, vos tenés que trabajar el ser falso, el ser manipulador, el ser ávaro, para convertirlo en ser determinado, valiente e independiente bueno, espero que te haya encantado esta clase a mí me encanta dar nodos lunares te mando un abrazo enorme, no quiero que se haga larguísimo acá te dejo nuestra página para que te suscribas te aconsejo que nos sigas en nuestras redes sociales, sobre todo en el grupo de telegram t.me barra curso de astrología somos más de 600 un grupo hermoso de astrología donde hay un montón de ya astrólogos certificados por el CAF que te van a estar dando una mano eh, para que aprendas más fácilmente la astrología. Chau. ¿Nos volvemos a ver mañana? Sí, claro que sí. ¿Con qué? Con nodos lunares. Nodo norte en Tauro. Chau. Hasta mañana.